Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a Reflexiones y Pensamientos Bíblicos con Elida Y su servidor Rafael Cavazos Así es ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Bendecidos Mira, Contentos y bendecidos Bendecidos también sí, eh, Porque venimos una vez más a compartir una reflexión y un pensamiento bíblico Que por demás va a estar bien, bien, bien interesante Claro que sí y muy interesante El tema de hoy El tema de hoy va a ser uh, Jesús explica la parábola de la cizaña uh -huh. Y ahí nos habla en Mateo 13 del 36 al 43 Así es Entonces Jesús explica la parábola de, de la cizaña uh -huh. y, y fíjate este es un pasaje bien precioso Bien bien bonito, sí, bien muy, lindo muy, muy lindo En el cual debemos de ponerle mucho cuidado y mucha atención Mucha atención, así eh, es ¿Por porque aquí ahora sí ya se va a explicar por qué el, es la cizaña. El porqué. Uh -huh. El porqué de la cizaña, ¿verdad? Principalmente. Así es. Porque la semilla de, de, de, de trigo, bueno, pues esa es la buena. ¿Verdad? Claro, entonces, así es. Vayamos entonces al verso 36. Ok, Mateo 13, del 36 al 43. Dice el 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos. Le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Fíjate, qué interesante. Uh -huh. Los discípulos pues, andaban con Jesús. Exacto. Entonces con Jesús. ellos siempre querían saber más. ¿Por sí. qué? Porque aún para ellos todo era extraño, eh, no era común. Era nuevo. Eh, era nuevo, exacto. Uh -huh. Entonces cuando ya despidió eh, a, a la gente. Sí. Entonces se le acercan los discípulos. Dice, oye, explícanos esto de la cizaña porque eh, no lo no entendemos. No lo entendemos, así es. ¿Viste? Y esos eran los discípulos sí. que el Señor mismo había llamado. Entonces, imagínate tú, mi amada, imagínate tú, mi amado, y, y lo compartimos hoy. Imagínate entonces ¿cuánto, cuánta gente ¿Cuánta hay gente? que no entiende no. realmente la palabra. No, no, no, no. Y por eso rechazan al Hijo de Dios. Exacto, sí. Que es Jesucristo. Que es Jesucristo. Entonces, por eso hay ese rechazo. Y aún hablando del pueblo de Dios, uh -huh, uh -huh. muchas veces no, no se entiende. No se entiende no todavía. Se entiende. sí Entonces, por eso decimos que esto es importante, es para sí. poner cuidado, para poner atención. Claro. Porque ahor ahorita vamos a estar viendo unos pasajes más y vamos a continuar ahorita ya con el verso 37. Correcto. El 37 nos dice, respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Jesús está hablando de sí mismo uh -huh. y les dice, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Correcto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos recibir esa semilla ahorita en nuestros días? Uh -huh. sí, Por ejemplo, tú pues... que estás viendo ahorita ya el video, tú que estás escuchándonos ahorita en este instante, pues es a través de la palabra. A través de la palabra. A través amén, de la palabra vamos a encontrar ahí las semillas la semilla. que Dios tiene para con sus hijos. Uh -huh, y cuando correcto. digo para con sus hijos, es aquellos que le aceptan, aquellos que le reciben en su corazón. Correcto. Y que lo hacen su Señor. Y su Salvador. Y su Salvador. Amén. Entonces, no es para toda la gente. Por eso pues la no. gente en esa ignorancia... Eh, ignorancia en cuanto a la falta de conocimiento Sí de, En cuanto a la palabra de Dios a Correcto pueden ser unos sabios en otras cosas, ¿verdad? Sí, porque eh, eh, aquellas personas que no, no han escuchado Pues no saben Exacto, exacto Entonces, él les dice El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre Entonces, ¿cómo no atender Donde está ese granero de semillas uh -huh. Amén. ¿Verdad? Donde nosotros podemos estarnos alimentando Correcto, todos los días. todos los días Entonces, por Así eso es. estamos ahorita eh, compartiendo, compartiendo. Es, estas parábolas. ¿Por qué? Porque queremos que todo mundo que vea sus videos pueda aprender más. Así es. Lo que nosotros, lo poco que sabemos, lo queremos compartir. Compartirlo. Y que usted también lo comparta con importante. aquellos que usted conoce. Así es. Y nos vamos al siguiente verso, que es el 38. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Fíjate. Ahí está. Qué interesante, Ese, el campo es el mundo, uh -huh. es este mundo en el que habitamos. Sí. Esa eh, bolita que hay eh, dando vueltas ahí eh, alrededor del sol, ¿verdad? Sí. Eh, y que tenemos otra bolita más chiquita que es la luna, que anda también alrededor de ahí de, uh -huh. de, de nosotros, ¿verdad? Entonces, el campo es el mundo. Es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes los son los hijos, hijos del, del reino? reino? Volvemos otra vez, los que le han aceptado, los que le han recibido. Amén. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. Los hijos del malo. Ah, entonces ya aquí hay una oh, eh, Una separación. Una separación ¿sí? Hay hijos de, de, de Dios, que son sí, la buena sí. semilla, uh -huh. pero también están los malos, que son la cizaña, que son los hijos del malo. Cuando dice aquí son los hijos del malo, ¿quién es el papá de los malos? Pues el pues diablo. Sí, así el, es. El enemigo de Dios. El enemigo. El enemigo. Dios. Entonces, ya ahí ya está haciendo una separación uh -huh. de unos hijos y otros hijos. Correcto. Así es. Cuando la gente dice, todos somos hijos de Dios, no es cierto, la Biblia no dice eso. Uh -uh, no. No todos somos hijos de Dios. No. Una cosa es que seamos seres humanos, de aquí la viviendo en este mundo, de la que seamos de la creación uh -huh. y otra cosa es ser todos hijos de Dios claro. Que todos podemos ser, así todos podemos ser Claro que sí En el reino de Dios todo el mundo cabe Pero no todo el mundo se mete Sí, sí, porque es, es algo muy personal y La persona tiene que entenderlo y, y, y, este, y aceptarlo en su corazón Así es, vamos al verso 39 Entonces el 39 nos dice El enemigo que la sembró es el diablo uh -huh. Y la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Fíjate qué que hermoso lo está diciendo aquí. Ese verso 39 nos explica muy claramente. Uh -huh. El enemigo que la sembró es el diablo. Exacto. Entonces ¿qué quiere decir que toda la maldad que puede haber en un ser humano, ¿quién la sembró? El diablo. El diablo. Es lo que yo estoy entendiendo sí, de sí. lo que dice la palabra. Sí, claro. Pero, ojo, uh -huh. dice la ciega es el fin del siglo, el o sea, la ciega, siglo. cuando ya se vaya a recoger, a recoger la, el... la cosecha. Uh -huh. Es el fin del siglo, o sea, cuando el Señor venga por su iglesia, por su iglesia. o sea, por su pueblo. Amén, así Y los es. cegadores y los... Dice, son, son los, ángeles. los ángeles. O sea, los ángeles van a venir uh -huh. por el pueblo. Por el pueblo, amén, así ¿eh? es. Entonces, qué, qué bonito es este pasaje, porque nos está dando ya una luz de cómo van a poder acontecer las cosas. El día que sucedan. Exacto. Vamos al verso, así 40, es. al verso 40. El 40 viene, nos dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Fíjate qué hermoso pasaje. También el 40. Uh -huh. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Uh -huh. Está viendo aquí ya lumbre, que, uh -huh. algo que sí, quema. Sí, el, el fuego. ¿Verdad? Pero termina este verso diciendo, así Ay. será en el fin de sí, este, este siglo. siglo. Ajá. Quiere decir que cuando el Señor venga, esto es lo que va a acontecer. Sí, sí, y, y, y es que eh, el Señor es, es lindo y es maravilloso y, y pues no quiere que nadie, que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, porque el final eh, va a ser tremendo. Va a ser tremendo, tremendo. exacto. Entonces... Ya nos estamos acercando al final de este pasaje. Vámonos al verso 41. Muy bien. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjate, aquí está hablando otra vez Jesús como el Hijo del Hombre, el hijo del hombre. que va a enviar a los ángeles uh -huh. y van a recoger de su reino a todos los que. Sirven, sirven de, tropiezo, de tropiezo, o sea, a todos los hijos del malo. El malo, así es, exacto. Y a todos los que hacen iniquidad, o sea, uh -huh. todos los que hacen maldad. Así Entonces, es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos van a ser los primeros en ser quitados. Sí, de, definitivamente. Ahorita este el mundo... señor dijo, no, no, espérense hasta el día de la cosecha. Y al, a la hora de la cosecha, primero vamos a quitar lo malo. Sí, sí. Y luego ya, ahora sí al trigo para que sea puesto en mis graneros, ¿verdad? Que Correcto. estamos hablando de los cielos, ¿verdad? De los Entonces, cielos, este así verso 41 es. es muy, muy interesante como para que le pongamos todo el cuidado. Así es. Verso 42. 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, Dios tremendo, Dios. tremendo. Y los echarán en el horno de fuego. De ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, tremendo pasaje. Así yo, es. Yo quiero mencionar Ese, aquí a, algo. falta otro. Sí. Eh, que ahí en, en segunda de Pedro. Sí. Ahí el Señor nos dice estas palabras a través de Pedro. Ajá. el Señor no retarda su promesa. Sí, exacto. Él no, no retarda su promesa, dice. Según algunos tienen por tardanza. Ajá. Uh -huh. ¿Cuántas personas podrán estar diciendo ahorita en este mismo instante? Uy, ¿desde cuándo que están diciendo eso? ¿Desde cuándo? Bueno, dice aquí. Sino que es paciente uh -huh. para con todos o con nosotros. Uh -huh. No queriendo que ninguno perezca. Así es. Si el Señor no ha venido, es porque pacientemente nos está esperando. Porque sabe que, vamos a decirlo de esta manera, globalizando. Que somos duros de cabeza. Sí, sí. pues ahorita, Duros de entendimiento. Como está ahorita este mundo. ¿Verdad? Entonces, eh, dice la escritura, sino que todos proceden al arrepentimiento. Uh -huh. Exacto. Y el verso 10. El 10 dice, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, uh -huh. en la cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Imagínate, entonces todo va a ser quemado, todo va a ser desecho. Uh -huh. Entonces, pero el Señor es paciente. Es paciente, es paciente. Porque si no, entonces quiere decir que muchos de los que estamos, a lo mejor podríamos haber sido echados al, al lago de fuego. Sí, sí, sí, porque, o sea, eh, sí. tenemos que estar... Bien conscientes y bien preparados eh, para lo que viene, porque en realidad sin santidad nadie verá al Señor. O sea, no podemos ir este, contaminados de este mundo a un lugar santo. Sí. ¿sí? Entonces, eh, es por eso la, la, la preparación y el, el, el discernimiento y hacer conciencia. Fíjate, yo que, que estabas haciendo ese comentario. Uh -huh. Yo quiero hacer un comentario al que es cristiano, al que es ya que está dentro del evangelio, sí, uh -huh. incluyendo incluso los hermanos pastores. Sí, sí, claro. ¿Qué estamos haciendo en nuestras congregaciones? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a nuestra gente? Sí. ¿Estamos preparando verdaderamente a la gente para que haya eso? O nada más les tenemos una fiesta cada vez que nos reunimos. Uh -huh. Porque tal parece que... Eh, si no hay mucha música y mucho ambiente y mucha amén y gloria a Dios y, y todas esas cosas, Ajá. como que no, no se está llenándose eh, el verdadero concepto de, de lo que debe ser Correcto. la preparación espiritual de la gente. Sí, amén, así es. Entonces, por eso podemos ver que, que unos saltan para acá, otros para allá, eh, unos se salen, que a ella no le gustó, otros sí van se para van allá a otro porque, lugar y a otro lugar y a otro y, lugar. Y eh, hay una. Eh, una distracción muy fuerte en cuanto a sí. eso, pero qué pasa con el entendimiento, con la capacitación, qué pasa con el desarrollo espiritual de las personas. Exacto, exacto. Y hablando ya del pueblo. Del pueblo, del pueblo, del sí, pueblo. porque el, el, el, el que no conoce, pues, pues no conoce. Ese ya sabemos que se va a, a, a tener un gran problema. Entonces, eso que nos sirve para los siervos de Dios uh -huh. y para todas las congregaciones que amamos a Dios. Amén. Amén entonces, así es. y las que no, que se meta. Sí, que sí. se metan para que no se queden afuera, ¿verdad? Eh, sí, Entonces sí, Entonces, en los que no tengan una congregación, que busquen un lugar bueno donde acudir para que puedan recibir palabra de Dios. Amén, así es. Y así nos es. vamos al último verso de este pasaje, el 43. Es el 43. Ok, dice entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga Ah, qué tremendo, tremendo. Entonces, ¿sí? que los justos que van a pasar Van a resplandecer como el sol en el reino de su padre Van a resplandecer como el sol en el reino de, de su padre O sea, ahí en, en esos lugares Porque celestiales Padre ¿verdad? celestial uh -huh. y, y, y el que tiene oídos para oír, oiga Oiga Oiga Así Entonces, es. ¿qué quiere decir todo esto, mi amado, mi amada?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 Ay, imagínate, mi amado, mi amada, estar excluidos, no que no haya sido un templo cristiano evangélico, sino que seamos excluidos porque no hicimos lo que sí teníamos que haber hecho mientras que estábamos esperando la Aquí, venida la del tierra. Señor. Uh -huh. Hay otro pasaje más que después lo, lo vamos a ver en, en otro video. Sí, así es. De las diez vírgenes. De las diez vírgenes, sí. Las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas, uh -huh. que no nos vaya a tocar a nosotros, que Así nos agarra los dedos en la puerta cuando se cierra. Sí. Porque sí, nos sí, va a lastimar. Eso, tremendamente. Pero no vamos a entrar. Ahí. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué tremendo esto, mi amado, mi amada. Y lo digo hasta por nosotros mismos. Sí, sí, porque, o sea, uh, todos tenemos, eh, eh, o sea, porque puedes caer en, en, en algún error o algo, o sea, o sea, o en, en un descuido, en un sí, descuido, en un descuido, sí, cuando cuando no estamos, este, pues sí, continuamente en esa comunión con el Señor y en su palabra, así es, sí, eh, el diablo está nada más viendo a ver en qué momento está las hechos, sí, está las hechos, está las hechos. Eh, a veces podemos ver en, en películas o así, en, en algunas uh, imágenes que se presentan a veces, como cuando un, una fiera quiere devorar a su presa. Sí, cuando ahí... está. La tiene de... las ha hecho y, ahí está cazándola, cazándola y en el momento, ¡zas! el zarpazo, ¿verdad? Entonces... Así es, así es. Eh, vámonos a, a, a orar. Así es. Y eh, nos vamos a dejar esta lámina ahí viendo... Para el apoyo de la, la, de apoyo la oración De, la oración. de que queremos apoyar sí. Vamos a orar por ti Pero tienes que escribirnos, ese es un apoyo Tú tienes que escribirnos para poder nosotros Ayudarte a orar ¿Para qué? Para que tú también tengas La sabiduría que Dios quiere Y demanda sí. de todos y cada uno de nosotros Cada uno en lo personal así Entonces, es. Pero tú tienes que enseñarte también a orar y por así lo pronto Permítanos orar por ti Amén y Menos vamos a usar un, unos minutitos aquí nada más para orar. Padre Amén. Santo, le adoramos. Oh, mi Cristo, alabamos su santo nombre, Señor. Le bendecimos, Señor. Le damos Gracias, toda sí, honra, sí, toda señor. gloria y le damos toda alabanza. Honra, señor. Al ver sus pasajes sí. bíblicos, Señor, sí, mi Cristo. nos hacen recapacitar a nosotros mismos. Sí, señor. Ay, mi ¿Qué Dios. entendemos? Oh, ¿Cómo vivimos? Dios, Aún nosotros como cristianos, ¿hasta dónde, Señor, nos despreocupamos o nos descuidamos? Y lo oh, digo padre, por todo el cristianismo, Señor, en el cual nosotros son... también nos incluimos como sí, parte de ese eterno. cuerpo, de ese pueblo sí, señor. por el cual usted va a venir, sí, va a mandar a sus ángeles, Señor, su nombre, señor. a ese rescate para no son... estar en su reino. Y de ahí la importancia que sí, nombre, tenemos que estar señor, conscientes señor, de querer estar en su reino. Esto me hace recordarme, Señor, de una película que ya hace muchos años que, que, exi que existió, y que todavía debe andar por allí. sí señor. Sobre el rapto. Padre, que estemos como pueblo. Prevenidos. Porque después va a ser. Un lamento. Y ya después no va a haber. Santo nada que, que hacer. Los sí, señor. Este es el momento Señor. Este es el momento. Y a ti te digo mi amada. A ti te si digo amado, usted, mi amado. Si nunca has recibido al Señor Jesús en tu vida. Tómale hoy. Oh, santo, santo. Recíbele hoy. Sí, Señor. Tómalo en tu vida. Tómalo, tómalo, tómalo en tu vida. y Acércate, Trata de crecer espiritualmente sí, todo lo más que puedas. Esfuérzate sí, a hacerlo. Y Señor, toque, quien lo haga. Toque corazones, Señor. De querer hacer un cambio total y radical en sus sí, vidas. Señor. Usted bendígale. Cuídele y guárdele sí, de tanta acechanza del mal. Estamos viviendo oh, tiempos Santo, muy Santo. complicados. Ahora existen muchos medios por el cual nos podemos desviar. Y Señor, bendito sea su nombre, Señor. Purifique a su pueblo. Purifique, Señor, purifique a su. Pueblo. Empiece con nosotros, Señor. Sí, Señor. Santifíquenos, Señor. Santifique, Señor. Y a todos aquellos días, que están viendo y escuchando este video. Cuerpo, nuestros corazones. Y a usted, Señor, le damos toda la honra, sí, toda la gloria y toda la alabanza. Honra, gloria y alabanza, sí, Señor. Por esta enseñanza que nos Gracias da a través de su Padre, palabra. Su mensaje. Y que esas semillas, sí, Señor, caigan en nuestro corazón. Sí, mi Cristo. Y que invada todo nuestro cuerpo. Sí, Señor. Para vivir la vida. Aleluya. Sí, señor. Que usted quiere Así sea, y demanda Padre. de sus hijos. En el nombre de Jesús. De para la fecha. gloria del Padre en Cristo Jesús. En el amén. De Jesús. Amén. Sí. Y amén. Amén. Esperamos amén. que esto les ayude, les sirva. Si necesitas ese apoyo de oración simplemente escribanos a hoy.oramos@gmail.com o bien a rafaelida.tv@gmail.com y gracias por este tiempo que ha estado con nosotros y gracias también por compartir estos mensajes que no se imagina a usted a cuántas personas les va a ayudar bendiciones para todos y esperen nuestro próximo video de reflexiones y pensamientos bíblicos él, Un abrazo. Y Rafael. Un abrazo. Somos tus amigos, Elida y Rafael Cavazos. Así es, bendiciones. Bendiciones.